En primer lugar, la comunicación de la Universidad Inteligente por Don Miguel Zapata Roja. Cuando quiera. Gracias. Agradecer a Karina y a la Asociación a la Red de campos virtuales por la amabilidad y la confianza de haberme llamado para hablar de la universidad de la universidad inteligente. Les ha hecho algo esta mañana, pero es un tema que está. No voy a decir que está llamando a las puertas, sino que en algún sitio ya está dentro. Y eh, vamos, vamos a ir ahí para los que ahí está el código de la código QR de la presentación, por si quieren bajarla ya la tienen. ...pueden seguir directamente por si no se ve... ...que no se verá alguna parte del texto. Eh, hay una frase... ...que muy bien puede ilustrar la situación en la cual estamos... ...es decir, este autor... Eh, Weber eh, ...decía que estamos acostumbrados, estamos hartos ya... ...de oír los que trabajamos en esto... ...de gente que dice... ...que si alguien hubiera entrado en un aula hace 100 años... ...o hace mil años... ...y hubiera visto lo que había... ...y ahora ese, esa metáfora la hemos visto... De que hubiera visto lo que hemos ¿no? pero eh, no se da cuenta que actualmente en casa no tenemos el androide de Isa Asimov, ni tenemos tampoco eh, el androide de Luca, sino que para conducir un coche inteligente no hace falta un robot vestido con gorra y con corbata, ni para hacer las tareas de casa tampoco hace un androide, falta un androide, sino que hay un aparato que va por el suelo, bueno, pues esto con la educación pues seguramente estamos Estamos, está pasando lo mismo y casi que no nos damos cuenta. Hay muchos profesores que esperan ver que la inteligencia artificial sea un robot androide de Android disástimo ah, si me vestido con una bata de profesor de química o con lo que sea dando, dando clase. Y esto no va a pasar así. ¿eh? Esta, sería, esta sería un poco eh, la idea. En este momento hay varios hechos que nos plantean la necesidad de incorporar o por lo menos reflexionar sobre lo que la inteligencia artificial. ¿Y según qué inteligencia artificial nos aportan? Eh, hace falta una respuesta desde la universidad frente a las disrupciones que se están produciendo, no solamente con los MOOC, después de los ya ha habido muchas cosas más, y entre ellos ha habido disrupciones universitarias inteligentes. ¿eh? Entonces, la inteligencia artificial, ya veremos qué inteligencia artificial ya está aquí. ¿eh? Y ya está aquí, como esta mañana decía Manolo Area. Ya es porque está aquí para la docencia, somos docentes y está para la docencia. Eh, él decía que había varias cosas que caracterizaban el perfil pedagógico del docente y eh, actualmente hay ya teóricos que señalan que eh, la docencia es la entrega, es decir, entrega como acto de entregar cosas, la entrega de la ayuda pedagógica, la entrega de la ayuda de la tutoría, hacerla ahora con la tecnología ubicua y con los recursos que hay podemos asistir, podemos ayudar al alumno teniendo en cuenta su situación, su entorno, sus condiciones, etc. Por tanto, la, el problema de la, de la docencia es, por una parte, entrega de ayuda, suministro de ayuda, y por otra, entrega de recursos. ¿Cómo se secuencian los recursos? ¿En qué momento se entrega cada recurso? Es decir, no es una buena pedagogía ni es una buena docencia entregar todos los recursos al principio, o como se hacen en algunos MOOCs. Eh, poner todo a disposición de la gente para que la gente vaya, los coja y a continuación se despreocupe. Es decir, eh, es la tecnología, es algo más que eso. La tecnología potencialmente nos está suministrando posibilidades, recursos para atender, para atender el alumno en cualquier sitio, en cualquier lugar. Esto plantea cómo el profesor debe organizar el tiempo y todo lo demás. Bueno, el caso es que estamos en una situación en el cual por una parte hay, una, hay un hecho que es la inteligencia artificial y por otra parte hay una nueva adaptabilidad, es decir, la adaptabilidad eh, o una nueva inclusión, un nuevo carácter inclusivo de los entornos tecnológicos que apoyan a los alumnos, pueden apoyarlo, esto es lo que está y esto demanda una respuesta. Eh, lo que estoy esta parte de la exposición o esta, esta comunicación es sucintamente un artículo que está publicado en la revista Red. Ahí tienen la, la, el DOI, tienen la dirección y está ese es el guión del artículo. De manera que si yo no comunico bien o si no hay tiempo, Pueden entrar ahí, son 40 páginas me parecen, y ese artículo es, una, una, es básicamente lo mismo que pretende ser la comunicación, dos cosas, una revisión de la literatura y un estado del arte, y una reflexión tres cosas en realidad, en una parte vamos a ver qué es lo que se ha escrito es un rastreo de lo que se está escribiendo sobre la universidad inteligente por otra parte ver qué experiencias se están llevando a cabo y por otra parte hacer una reflexión acerca de esta tendencia que supone la universidad la Smart University y también qué son los entornos de, eh, los entornos, eh, de aprendizaje inteligente y qué es el aprendizaje, qué es el aprendizaje inteligente. El, el desarrollo de los entornos y el aprendizaje inteligente, que es algo relativo, es decir, no, vamos ya a decirlo de principio, el, el concepto de aprendizaje inteligente no es un concepto tal como se plantea en la literatura excesivamente sofisticado, es un concepto casi tautológico, recursivo, y es que aprendizaje inteligente es aquello que se produce en los entornos inteligentes de aprendizaje, y sí, ya veremos, por tanto, lo que va a definir la cuestión va a ser que es un entorno de aprendizaje inteligente ¿eh? y esto se posibilita, pues por un lado por el rápido progreso de las tecnologías móviles e inalámbricas ¿eh? y también eh, por eh, las tecnologías de recomendación aquí no lo pone, pero va a ser la otra pata de este animal y, es decir los, las, las tecnologías son los algoritmos de recomendación dentro del, del conjunto de procedimientos o de dance, o de tecnologías de detección, de detección y de recomendación, son dos partes distintas que ha permitido el desarrollo de entornos de aprendizaje ubicuo y que permite que, se, que esto se implante ahí. Pero ¿qué es el aprendizaje inteligente? Eh, es bueno, coherentemente o consistentemente con lo que estoy diciendo, el aprendizaje inteligente es el que va más, más allá del aprendizaje adaptativo. El aprendizaje adaptativo es una forma de aprendizaje tecnológico que apoya a los alumnos eh, en, en función de una serie de características personales. Pero hasta ahora eh, tenía una serie de limitaciones. Eh, el análisis es simplemente tener en cuenta al alumno sus características personales y la respuesta era ciertamente diferida. ¿no? Era, había una mediación del profesor con, o de la analítica de datos con un análisis de sus circunstancias. Y tampoco tenía en cuenta el, el, el contexto. Entonces hay una evolución que va desde los entornos adaptativos de aprendizaje, que están estudiados y de los cuales en el artículo se da una bibliografía bastante extensa, los entornos de aprendizaje sensibles o conscientes, la palabra que se utiliza es consciente, que es una traducción del, del inglés, entornos de aprendizaje sensibles y conscientes del entorno, y como una nueva radio, una nueva, una nueva frontera, los entornos inteligentes de aprendizaje. Por tanto, el aprendizaje inteligente es el aprendizaje adaptativo, es, además de ser adaptativo, como ya se sabía, es contextualizado con mecanismo de detección, de respuesta y de recomendación. Eh, no estamos hablando de igual forma que no hablamos del coche de Google como el coche con un robot con gorra de chofer, no hablamos de, de, de inteligencia artificial, sino que hablamos de algoritmos o de mecanismos de detección, de respuesta y de documentación. Eh, un robot que pilota un avión y ya los pilotan, no es un robot de Android sino que es algo que va implementado en el dispositivo de gestión y de control del avión, por tanto esto es mucho más sencillo que lo que la imaginación literaria o las metáforas de los que predecían la realidad eh, suponía, es una cuestión que está ahí y no nos damos cuenta que ya está aquí que los robots ya están aquí pero no son los que esperábamos que fueran ¿eh? Eh, el aprendizaje inteligente eh, eh, eh, es el que se da en los entornos de, de inteligentes de aprendizaje. ¿Pero qué es un entorno de ese tipo? Eh, no solamente permite a los alumnos como ya hacían entorno de aprendizaje inteligente es un poco un mix de entorno LMS, entorno de gestión y de inteligencia artificial, pero no tanto inteligencia artificial en el sentido que ya conocíamos por otra parte sino de la inteligencia eh, debido a los mecanismos y a los algoritmos y a la tecnología que ya existe de eh, respuesta de, y, de, y de recomendación. ¿eh? y que además en este caso, en función de la necesidad y de, la, de lo que pasa al alumno, permite dar guías de aprendizaje, orientaciones y esfuerzos de apoyo o propuestas de actividades en concreto. Eh, dicho eso, dicho eso eh, con la rapidez que, que tenemos que utilizar, eh, pues únicamente quiero indicaros que en el artículo y en la propuesta, la definición de entorno de aprendizaje o entorno inteligente de aprendizaje que sea más, más correcto está hecha en función de una serie de artículos de, de un autor eh, oriental Juan eh, y que hace un análisis de las funciones que se pueden realizar en un entorno adaptativo de aprendizaje y en un entorno consciente de, de, de aprendizaje y va más allá Entonces, la definición nos la daría este cuadro, esta tabla. ¿eh? Ahí hay 18 o 19, no me acuerdo, funciones que puede realizar un sistema adaptativo de aprendizaje, un sistema contextualizado y el aprendizaje adaptativo, obviamente, perdón, y el aprendizaje inteligente. ¿eh? Obviamente, la novedad la incorporarían aquellas funciones que tienen sí en la primera columna y que tienen no en las otras dos. Por ejemplo. Nos vamos a la respuesta que está en el quinto lugar. El sistema inteligente adapta tareas o objetivos de aprendizaje para alumnos individuales. Para los criterios de evaluación, y analiza cómo y analiza, o sea, tiene previstos los, los objetivos, los resultados de aprendizaje y analiza eh, en progreso eh, cómo el alumno va alcanzando los logros. Esto puede parecer. Pero es, puede parecer una cosa extraordinaria, pero es muy sencilla. ¿eh? Ya veremos después. Yo si no me da tiempo adelanto que tengo como no están por aquí los de Blackboard, pero yo utilizo en la universidad que han puesto a mi disposición Open Education, que es una patata de plataforma de mock, pero es muy buena con la analítica. Es una la recomiendo para el tema de la analítica. Eh, en cuanto a ambiente informática tiene muchos fallos pero, entonces, pero en el tema de análisis por ejemplo hay una cuestión que, que trabajo en la plataforma esta y en el curso investigativo y es, estamos trabajando ahora que está de moda que la evaluación de la universidad es un atraso hacerlo mediante los exámenes la prueba de conocimiento y nos pidan como acreditación en el examen, hay mil formas y mucho más complejas y mucho más ricas que pueda ser una prueba de conocimiento como es por ejemplo la, las intervenciones, esto puede a alguno parecerle una trivialidad, pero no es así. Las intervenciones de la relevancia en los foros, de la, es, decir, a, es decir, cuando hay aprendizajes que son eminentemente cognitivos, no procedimentales, los procedimentales también se pueden aplicar, pues las aportaciones que pueden hacer los alumnos en los foros, el realizar la relevancia y el adjudicar el logro, adjudicar el valle o adjudicar el logro en función del de dominio que se que el alumno alcance y que se manifieste en la relevancia, en la respuesta y el análisis de respuesta, eso actualmente lo hacen los assistants en el curso de alcalá que yo estoy haciendo, pero esto fácilmente se pueden dar reglas para que el motor que lleva de inferencia en la misma plataforma, puedas obtener las conclusiones respecto al rendimiento. Por tanto, no es una cuestión, no es el Android de, de, de Asimov, es algo mucho más cercano a nosotros. Bueno, pues la definición sería esta. En el trabajo hay otra cuestión que es una propuesta. Esta propuesta es una adaptación de, de la que hace Juan para el tema de lo, para el diseño de entornos de eh, aprendizaje, inteligentes de aprendizaje y con esto ya que es que me conformaría si alguien esto lo captase y lo valorase casi, si había convierto el objetivo de la presentación el, el, el entorno, eh, básicamente, o sea, el marco de, del entorno de aprendizaje eh, consta de una serie de módulos y, eh, se han detectado y se han diferenciado en el trabajo de Juan y están completados con otros que se han detectado por parte de nuestro análisis del trabajo en entornos de este tipo debe haber un módulo de detección del estado de aprendizaje, debe haber una herramienta, un módulo informático, un módulo de programación que detecte el estado de aprendizaje de los alumnos, exactamente igual como los mecanismos de detección lo pueden hacer pues, para Google o para Facebook para cualquier otro, otro sistema de este tipo eh, que debe llevar una cartera, un portfolio, pero un portfolio como cartera de aprendizaje, donde se tengan todos los datos de las, de las contribuciones que han hecho el alumno, los mensajes que han mandado, los niños que ha visitado, etcétera, para analizar. Un módulo de evaluación formativa eh, del rendimiento del aprendizaje, es decir, un módulo que en cada momento pues, nos dé respuesta. Eh, interactiva o sea un feedback sobre lo que el alumno esté haciendo y esas conclusiones que está vayan informando al resto de módulos y así una serie de módulos hasta un motor de inferencia que permita extraer información a partir de los datos que ya existen, y extraer conclusiones para el, para el aprendizaje para el alumno. No estoy dando una respuesta tecnológica, estoy dando un diseño de lo que puede ser un sistema de este tipo, un, un sistema eh, que constituya, que cree, que eh, conforme un entorno inteligente, o sea, un entorno de aprendizaje inteligente. Eh, lo que se desarrolla aquí es, sería pues lo que estaría en este... Eh, sería aprendizaje inteligente. Eh, qué la universidad ¿La necesita inteligencia? la inteligencia artificial, los entornos de aprendizaje inteligente? Esta sería la segunda cuestión. Bueno, en primer lugar, el, el aprendizaje, el, uh, hay una cosa y esta mañana hacía insistencia con algún colega exactamente sobre esta cuestión. Y era que el aprendizaje inteligente se puede enmarcar dentro de una evolución de la, de la enseñanza de la docencia universitaria abierta. ¿Eh? Aquí tenemos un cuadro donde se ve desde las primitivas, desde la, el aprendizaje basado en la web hasta los, eh, la segunda generación de tipo de universidad que ha ido después ¿eh? y se ve ahí insertada la universidad inteligente. Pues bien, en ese, en ese esquema... Eh, como hemos visto antes, se aprecia de esta forma, se aprecia pues, lo que son los entornos, de, eh, entornos inteligentes de aprendizaje como una evaluación, una evolución, una nueva frontera o un ir más allá de lo que son los entornos adaptativos y los entornos conscientes de contexto. Ejemplo de experiencias, hay eh, fundamentalmente hay tres. Hay... Mmm, el, la Universidad de Arizona Vio 100, el curso Vio 100 este curso está muy documentado y este curso está de tratado por Donald Clark un colega, un gurú de este tipo de cosas ¿eh? Eh, donde lo que hace este es seguramente la la experiencia más potente que ha habido y empíricamente ha demostrado se disminuye el abandono se aumenta el rendimiento escolar mientras con pretest posttest y grupos de control han demostrado empíricamente que disminuye con ese tipo de tratamiento inteligente que están utilizando disminuye el abandono y aumenta el rendimiento escolar y aumenta la satisfacción eso todo lo estudió eh, lo hacen, pero ya sabemos que eso no tiene mucha importancia luego están, otras dos experiencias importantes, entre otras las más relevantes, pues son la del genio de en la universidad de Ekin y está Jill Watson, las dos son con el macro ordenador de IBM, Watson, y lo que hacen pues es hacer una especie de eh, Siri ¿eh? Eh, hay un asistente, un tutor parecido al Siri, o parecido al Ok Google, donde tú le dices Ok Google, dime el teorema de Valles, qué quiere decir y él te lo dice cuando tú demandas realmente la cuestión y pongo unos cuantos problemas de nivel 3 de ese teorema. ¿Vale? Este sería, este sería, esto es, no es nada del otro mundo, es algo muy interesante. Por tanto, primera cuestión: la, ya las tecnologías de detección y de recomendación están ofreciendo grandes y determinantes eh, oportunidades para desarrollar nuevos entornos de aprendizaje. Ya están ahí. ¿eh? Es cuestión de que la gente que esté trabajando esto lo detecte y lo ponga en marcha. ¿eh? El, el aprendizaje inteligente es realmente una innovación. Es, una, es un cambio, de igual forma que en otros servicios y otras disrupciones lo han sido pues en Amazon, en las, el servicio y la venta de mercancías de esta forma, supone una disrupción. ¿eh? Establece un punto de ruptura y establece unas retos que la universidad tiene que hacer. ¿eh? Eso por la parte favorable, por la parte desfavorable es que la universidad, las convicciones, los patrones de pensamiento establecen serias. Estamos viendo aquí que todo el día y en otros sitios se está debatiendo si los exámenes son buenos o malos, si la tuya es buena o mala, si hay una serie de cosas. Estamos pensando en otros términos, estamos pensando en, otro, en otra dimensión. Esa es, eso es la barrera que ahora actualmente supone la estructura académica, la estructura administrativa, la estructura de los patrones de evaluación vigentes. Y son lo que supone una barrera para este tipo de cosas. ¿Eh? Los, lo que realmente está determinando la acción educativa en la universidad, hay que decirlo, son esquemas viejos y paradigmas caducos eh, educativos. Y hay que hacer frente a estos desafíos. La cuestión es que hay que hacer frente, hay que dar punto, hay que hacer frente a los desafíos que supone. Gracias ahí tenéis mis datos por si queréis decir algo más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pasamos entonces a la siguiente presentación, que sería Plataforma Virtual para la Evaluación de Preferencias Vocacionales de Alumnos de Nuevo Ingreso a la Universidad, presentada por Pablo Torres Carrión. No quieras. Bien. buenas buenas tardes con, con todos eh, agradeciendo a bueno Karina por esta invitación, por estar aquí y por poder compartir con, con todos este, este gran calidad de profesionales en el ámbito de la educación. Lo que les voy a compartir es una experiencia y una propuesta que está en marcha en nuestra universidad y que la estamos implementando desde el grupo de investigación e interacción persona -computador, eh, en interacción persona-computador en la UTPL. no eh, el caso específicamente es de una plataforma virtual para evaluación de preferencias vocacionales eh, de alumnos de nuevo ingreso, pero adaptado a nuestra universidad y como vayamos a ir viendo, va a tener mucha relación con lo que se acaba de decir de universidades inteligentes, que es un poco la idea que nosotros como universidad estamos intentando implementar. Un poco rápido, eh, siempre nos dicen dónde queda la UTPL, pues en, ahí en Sudamérica, en el Ecuador, ese pequeño punto, pues al sur ya, junto al, junto al Perú, ahí está nuestra universidad. Es una universidad bimodal, eh, cuenta con alrededor de 40.000 alumnos en a distancia y cerca de 12.000 en modalidad presencial. Los puntos azules que ven ustedes son nuestros centros asociados dentro de nuestro país. Adicionalmente tenemos un centro en Madrid, en Roma y en Nueva York como centros internacionales una vista rápida de nuestro campus universitario como agenda voy a partir de un contexto general del problema en donde cuando hablamos nosotros de preferencias vocacionales un punto importante es elegir, llega ese momento en que nuestros estudiantes nuestros hijos pues necesitan elegir cuando vamos a y ese es el gran problema que hemos nosotros detectado como, ya como experiencia en universidad y pero no solamente elegir una carrera, sino elegir desde el punto de vista de una forma, una forma de vida que nos ha pasado a todos, ¿no? una forma de vida que viene ya eh, después de nuestro proceso de formación. En ese elegir las preferencias vocacionales, y hay que decir que dentro de nuestro grupo de investigación, quienes eh, dan sustento a, a todo lo que les voy a compartir, en realidad son los compañeros del área de psicología educativa, pues las preferencias vocacionales, eh, en la parte teórica, en, en un principio y hace más o menos un siglo, se daban en base a las necesidades socioeconómicas, pero bueno, desde el 25 hacia acá, del siglo pasado, pues ya cambiaron a esto, a las características y capacidades de cada persona y basada en requerimientos de la profesión. ¿no? Y un punto importante es, eh, y en el que nosotros nos vamos a centrar, es en identificar los ámbitos profesionales de, de los estudiantes. ¿Cuál era el problema o cuál es el problema? En contexto marco o en contexto macro general, eh según la UNESCO, en el año 2014, alrededor del 40% de los estudiantes desertaban de la universidad, es decir, dejaban los estudios. Y es un caso similar en el Ecuador, en donde nuestra Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, el CENESID, en el año 2015, en estudio realizado, decía que de 400.000 ingresados, el 26% simplemente en el primer año deja la universidad. Entonces, es una situación bastante sensible, eh, tomando en cuenta toda la inversión que requiere para las familias y para el Estado todo eh, el proceso de educación superior no. la deserción sin duda parte de una gran diversidad de variables, no solamente eh, en este caso la parte de preferencias vocacionales, sin embargo como vamos a ver a continuación sí es una de las más fuertes según varios, varios estudios la parte de la, eh, del apoyo académico, que no lo vamos a tratar ahora pero sí la parte vocacional y, y eh, y personal en cuanto al contexto social. ¿no? ¿Qué trabajos previos se han realizado? En esta parte voy a compartir no trabajos de Estado del Arte, sino los trabajos que desde el año 2016 comenzamos a trabajar en UTPL con estos fines de preferencias vocacionales. Y ya hay algunos eh, trabajos de grado realizados y yo he hecho una captura rápida ahí del, de nuestra página del 10 space de nuestra universidad, donde están los, los trabajos respecto de preferencias vocacionales, perdón, y desde los cuales ya tenemos alguna información. Estos trabajos se sustentan principalmente en este en modelo hexagonal de tipos de personalidad de Holland y en, en el estudio trabajaron cuatro estudiantes de pregrado en psicología con una población general de 509 estudiantes de las cuatro áreas principales de la universidad que son biología, sociohumanística, técnica y administrativa. Estos trabajos ya fueron eh, leídos, estos trabajos de grado en nuestra universidad, les comparto aquí un, de forma general algunos datos en, eh, en, la, en el cuadro de inferior ustedes pueden ver los eh, dentro del test de Holland, de, del modelo hexagonal perdón de, de Holland, pues estos ámbitos que se consideran que es realista, investigador, artístico, social, emprendedor, convencional, pero no son tipi, tipos eh, específicos, como me pudieron explicar los compañeros de psicología, sino son ámbitos más bien desde los cuales el, la persona se va desarrollando. no eh, se aplicaron una serie de test a los estudiantes eh, y los resultados pues, eh, ya han sido, como les había dicho, compartidos en estas tesis. Si ustedes ponen DSpace o TPL pueden eh, buscar todas estas, son ya en total siete trabajos de, de grado publicados. ¿no? Pero esto solamente fue el primer paso. Después de, de haber tenido nosotros este, estos resultados, se vio la necesidad de trabajarlo, de ir enmarcándonos en este contexto de universidad inteligente, gente a la que está apostando también nuestra universidad y comenzamos a plantear la propuesta de una plataforma virtual en donde tengamos mejoras y dentro de esas mejoras eh, una de esas y la más importante era que el estudiante en tiempo real, es decir, terminaba el test y enseguida pues iba a tener los resultados validados en un lenguaje entendible, que nos, los que no somos psicólogos a veces se nos complican algunas cosas, pero que sea entendible para él, para el profesor que tampoco es psicólogo y para los padres. Entonces eso lo habíamos considerado, lo habíamos considerado y se iban a considerar también tres ámbitos de estos tipos de, de test, que es el de Holland, el de autoeficacia para el aprendizaje y de autoeficacia para la elección de la carrera. ¿no? En estos ámbitos partíamos de una plataforma basada en la web y como tercer objetivo específico hablábamos ya de IA, directamente aplicar algoritmos de agrupamiento y clasificación para preferencias vocacionales, que esa parte es la que… Eh, se está trabajando y ya en este mes se va a realizar la lectura de este trabajo de grado también de este estudiante. ¿no? ¿Qué metodología se utilizó para el desarrollo? Utilizamos una metodología semi-ágil que es iconix, en donde partimos nosotros de eh, un storyboard para interfaces gráficas de usuario. Se divide en dos partes todo el proceso de desarrollo, que es la parte dinámica y estática, porque partimos de, un, de esta metodología. A mí particularmente me gusta mucho esta metodología porque. Para partiendo de lo que es HCI, pues nos permite... Con el usuario tener una cercanía en cuanto a lo que el usuario quiere y hay veces que los informáticos somos muy, muy malos para, para comunicarnos con las personas y entender a los educadores y a, los, a, a las autoridades lo que necesitan, entonces nos ayuda muchísimo. Eh, pasamos luego a lo que son diagramas de casos de uso, diagramas de robustez bueno y una serie de, de estrategias de ingeniería que nos permiten a nosotros ir desarrollando y sosteniendo pues, una solución, ¿no? Aquí nosotros podemos ver algunos, he hecho una captura hoy en la, en la mañana, estaba revisando la presentación, digo voy a poner una captura ahí un poco de los primeros bosquejos que se iban haciendo… Eh, ¿cómo, cómo va avanzando el proceso de desarrollo entre los diagramas de casos de uso eh, el detalle de los casos de uso hasta llegar pues a un código ¿no? y ya tenemos la plataforma eh, lista para comenzar a trabajar, se está haciendo un proceso como les digo de validación para hacer la presentación ya del de trabajo y ponerlo en marcha ahora mismo está trabajando en un modo de servidor local bueno, con qué perspectivas estamos trabajando la, se habla de personalizar los recursos y eso es lo que nosotros creemos pero para personalizar los recursos didácticos digitales no es una tarea tan sencilla y ese proceso de personalizar requiere de conocer el alumno. Entonces nosotros vimos esa esa estrategia de qué? de que los alumnos cuando están por ingresar a la universidad, Después de realizar ese tipo de test, nosotros ya los conocemos y sabemos cuáles son más o menos sus tendencias cognitivas, sus experiencias, cómo ellos más o menos aprenden. A este test eh, se están agregando otros tipos de test de aprendizaje para ver los estilos de pensamiento y lo que nos va a permitir con esto es conocer en realidad el alumno, de qué forma aprende y obviamente eso va a ir eh, creciendo conforme los algoritmos de aprendizaje emergente van a, vayan a ir aprendiendo. Para que los recursos de, de, didácticos sí sean en realidad personalizables, es decir, que me conozcan a mí eh, como estudiante y me pueda sugerir uno u otro recurso en base a mi forma de aprendizaje. Bueno, esto ya se lo había presentado en lo que son este reporte Horizon, que siempre me gusta compartirlo porque eh, habla de hacia dónde estamos trabajando y uno es la parte de personalización de aprendizaje y también eh, la parte de adaptación de las tecnologías de aprendizaje. Entonces, nosotros consideramos que estamos yendo en ese camino y estamos trabajando y yendo con pie firme hacia nuestra adaptación. Hay que decir que el estudio que les compartí es solamente de los alumnos de modalidad presencial de una muestra de los estudiantes de modalidad presencial de primer ingreso. Pero la propuesta es comenzarlo a trabajar desde el siguiente ciclo académico con toda nuestra población, que son alrededor de 10.000 alumnos que ingresan siempre a primer ciclo. ¿Por qué razón? Porque en modalidad a distancia hay mucha deserción estudiantil y queremos que nosotros, que esta será una buena estrategia para ir reduciendo. Bien, eh, en nuestro grupo de, de investigación pues tenemos el punto de la, uno de, los, de las áreas o líneas de, de trabajo es la personalización de recursos y dentro de eso también la experiencia de usuario como interacción persona-computadora inclusiva. Y esa es una de las cosas que la hemos visto como perspectiva y que nos va a ayudar mucho como equipo para trabajarlo. La UTPL desde el año 2015 se ha propuesto esta política de hacia una universidad inclusiva y una forma adecuada de inclusión, porque a veces inclusión se entiende solo a las personas con discapacidad y en realidad hay muchas personas que son excluidas por su forma de aprendizaje y ese no se lo ve, esa parte generalmente las, en el contexto académico las autoridades y los profesores no lo vemos, pero estamos excluyendo a personas con nuestra forma de enseñanza que no siempre es la que se adapta a todos los estudiantes, el alumno tiene que adaptarse al profesor pero generalmente pues eh, eh, no De esa forma, como les digo, se excluye a muchas personas que no aprenden igual que el profesor aprendió o el profesor enseña. En las conclusiones comparto un poco lo que ya les había dicho, eh, las metodologías, pues y que nosotros como, como universidad consideramos que estamos trabajando pues, en esa perspectiva de universidad inteligente, universidad inclusiva. Bueno, pues gracias y para servirles si tienen alguna inquietud. Soy Ignacio Blanco, a ver si consigo que avance. Soy Ignacio Blanco, el director del Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital. Y dentro de la Universidad de Granada tenemos la responsabilidad de dar el apoyo y la formación a todos los profesores en, el, en lo que es la formación semipresencial y online. Aunque en los últimos años también tenemos que encargarnos de todo lo que es eh, la formación del profesorado en el uso de plataformas por esto de que hacemos cada vez menos distinción entre uno y otro, entre los tipos de enseñanza desde el aspecto tecnológico, no desde el aspecto pedagógico. Intentamos que el profesorado use la, la, las herramientas tecnológicas del, de la mejor manera adaptadas en, en cada uno de los eventos. Y también somos responsables de lo que se conoce como la iniciativa MuxuGR eh, es una iniciativa en la que al principio, como contaremos a partir de ahora, empezamos experimentando y la universidad llegó un momento en el que dijo, va, aquí estoy poniendo recursos y tenés que justificarme por qué y si tengo que seguir poniendo recursos o esto se mantiene como algo desestructurado. En nuestro caso fue la, la primera opción, la universidad decidió que había que poner recursos, no sabemos por cuánto tiempo, pero se están poniendo recursos. Eh, nuestro centro, que es el Centro de Producción de Recursos, este que aparece en el centro como el CEPRU, depende de, de la delegación de la rectora para la Universidad Digital, que es como, lo que yo digo, un vicerrector tumbado, un vicerrector transversal que cubre varias áreas, todo lo dedicado a lo que es la tecnología. ...de la información y las comunicaciones... ...estamos junto con el Servicio de Informática... ...el CESIRC, ...y con la oficina de software libre... ...que se dedica a lo que es la promoción... ...del de uso y la producción de eh, software libre... ...y código abierto dentro de la universidad... ...nuestro centro está dividido... ...principalmente en tres áreas... ...el área de formación online era lo que... ...anteriormente se conocía como el centro de enseñanza virtuales ...de la Universidad de Granada... ...que lleva existiendo desde el año... ...bueno, formalmente... ...de alguna manera desde el año 2005, aunque se creó en el año 2001, precisamente por Oscar Cordón, que estuvo ayer uh, en una mesa redonda. Luego, eh, el Facebook se convirtió en el área de formación online, tenemos el área de diseño y producción multimedia, que se enfoca principalmente a la producción de contenidos para la docencia, no para la diseminación ni para el tema de publicidad, y el área web de datos abiertos y apoyo a la transparencia. Eh, nuestra historia con, lo, o, con el Open E-Learning, por decirlo de alguna manera, empezó en el año 2009, donde nos involucramos dentro de la iniciativa Open CourseWare, creando nuestro propio servidor y federándolo dentro del consorcio mundial. Eh, y en el cual, bueno, pues hubo bastantes profesores y profesoras que se involucraron, de hecho, llegamos a tener 25 asignaturas de golpe el primer año, eh, de gente que estaba interesada en, en, en darle de alguna manera publicidad a su propia producción docente, ¿no? que siempre en todos los temas como acreditaciones, etc., siempre queda tan denostada, ¿no? el perfil docente queda un poco atrás. ¿no? Eh, se crearon un montón de, de asignaturas e incluso en algunos casos se usaron herramientas un poco orientadas a otra cosa eh, para crear los contenidos dentro de esos cursos, pues como puede ser herramientas de videoconferencia simplemente para hacer, para hacer la grabación, porque no es un entorno interactivo. A partir de ahí, eh, en el año 2012 eh, lideramos un proyecto europeo, un Erasmus, en aquello entonces, de la convocatoria de la KA3, 3 es Activity 3, un Virtual Campuses, sobre cómo las instituciones académicas podían certificar conocimientos adquiridos con Open Learning Resources, con los OER. Eh, estudiamos todos los entornos en los que podía producirse esa certificación y al final, bueno, pues casi siempre se decía que solo podía certificar conocimientos adquiridos por lo que producías tú mismo o por lo que producían entidades con las que, en las que confiaban de alguna manera en redes de universidades y cosas por el estilo. Pero como resultado de eso eh, en 2013 nos planteamos que quizás sería una buena opción empezar a colaborar de alguna manera y empezar a meternos en esto de un concepto que había aparecido en el año 2011-2012, los MOOCs. Y precisamente un hombre que ha salido esta mañana, Miquel Gea, que era el anterior director del centro, bueno, el, el penúltimo director de CEMU, el último fui yo, eh, que empezó a investigar precisamente y desarrolló para la Cruz un informe sobre los MOOCs. Eh, a estudiar cómo podía integrarse todo esto en un, incluso en un entorno de educación estructurado cómo podían aprovecharse esos resultados nosotros empezamos explorando plataformas metiéndonos pues en lo que existía para aquel entonces de X Coursera pero decidimos que de alguna manera no se explotaba el concepto en esas plataformas del social learning, del aprendizaje social, el aprendizaje en comunidad. Con lo cual decidimos optar por desarrollar para nuestra experimentación una plataforma propia. Y empezamos, como era aprendizaje social, empezamos por un software de red social complementado con herramientas para la educación, en concreto fue LGG, Incorporamos lo que llamamos ahora mismo los mini MOOCs, que eran tres MOOCs pequeñitos, uno en identidades digitales, otro en aprendizaje ubicuo y otro en licencias Creative Commons. Las primeras participaciones demostraron, bueno, el primero, identidades digitales, tuvo 3.000 participantes, el segundo 1.500 y el tercero 1.000, con lo cual pasando lo que decía esta mañana, creo que era María Jesús, superaba los 1.000, aunque uno raspando, lo que podríamos decir que se podrían definir como MOOCs y no como XMOOCs, ni Nano, ni cosas por el estilo. A partir de ahí descubrimos que el software que habíamos escogido era un desastre. No conseguíamos que... funcionó bien durante la primera, pero decidimos girar y optar por un software LMS complementado con herramientas y módulos para lo que era la comunicación social. No, optamos más por Moodle porque teníamos el conocimiento y conseguimos que fuera de alguna manera abierto. Abierto significa todo el mundo puede registrarse, pero para hacer un seguimiento necesitamos que se registre. Si es anónimo no se puede seguir ni llegar un poco más adelante. Nuestro software bueno no es nuestra plataforma, nuestra implementación de Moodle es abierta UGR, que es la plataforma de la iniciativa, y entró a funcionar en 2014 por aquel entonces se lanzó el primer bus pasivo que mmm, ahora os explicaré por qué, la Alhambra me imagino que si habéis oído hablar de Granada pues diré, por la Alhambra ya sé lo que es ¿no? ahora explicamos por qué nos volcamos en esa idea principalmente pero en 2015 cuando entré yo de director ya habíamos experimentado y cuando yo fui a presentar mi presupuesto anual la gerencia me dijo, ni un duro no te doy nada. Digo, ¿por qué? Porque me tienes que justificar por qué quiere esto, para qué. Es decir, entramos en aspectos organizativos en los que la universidad decía, vamos a ver, es que estamos poniendo recursos de personal, justifícame por qué. Y estamos poniendo recursos económicos. Con lo cual, en 2015 fue cuando empezó realmente a funcionar la iniciativa eh, MOOC SUGER. Desde esa perspectiva, creamos o digamos que catalogamos los MOOCs en dos categorías distintas, los MOOCs diferenciadores y los MOOCs de propuesta docente. Entendemos por MOOCs diferenciadores aquellos en temática en las que Granada se diferencia de otros. Eh, podemos todos hacer un MOOC sobre estadística general, física cuántica, etcétera porque todas las universidades tienen un capital humano que es capaz de cubrir eso aspectos, ¿no? Pero sobre la alhambra creo que no nos puede, como decimos allí, no nos puede soplar la oreja nadie, en lo que se refiere a eso. Con lo cual, habitualmente tenemos un cuerpo de conocimiento bastante fuerte en determinados aspectos, ahora veremos cuáles son. Con lo cual, los muchos diferenciadores son los que se propulsan a nivel institucional. De hecho, vienen de arriba hacia abajo, Consejo de Gobierno, baja para abajo, equipo rectoral, Consejo de Gobierno, y a partir de ahí pues nos llega la propuesta y la financiación, ya que quieren que hagamos algo, tendrán que decirnos todo. Y las propuestas docentes vienen de abajo hacia arriba. El problema viene en que Abierta UGR tiene unos criterios de calidad bastante estrictos, no solo en lo que se refiere a los contenidos, sino a las formas entre de desarrollar los, los MOOCs, de forma que de alguna manera aplicamos los mismos criterios de calidad en lo que se refiere al diseño pedagógico de los contenidos, que no han acabado de los vídeos, porque no podemos ni tenemos la capacidad capacidad humana para desarrollar todos los vídeos nosotros mismos. Desde esa perspectiva, la iniciativa ugr divide al personal, a todo el capital humano involucrado en dos partes, lo que se llama el equipo técnico y lo que se llama el equipo académico mucho cuidado porque, en nuestro caso, el equipo académico puede ser un docente o puede ser perfectamente un técnico de un servicio de la universidad que transmite algún tipo de conocimiento a la sociedad en su campo de experiencia, con lo cual, en ese momento, no es un equipo académico como lo concebimos desde el punto de vista de eres docente porque aparece en la base de datos de ordenación docente anual. El equipo técnico está formado generalmente por personal técnico en e-learning, que un aspecto bastante importante y relevante es que tenemos que dar formación al al, a los miembros del equipo académico, no al profesorado, porque no son específicamente profesores, necesariamente profesores. Hablamos también del de personal técnico en producción audiovisual, muy importante para nosotros, y el personal técnico en informática. El equipo académico lo dividimos en varios niveles, de los que ya se ha hablado en algún momento, ayer hablaba de los roles. ...de los roles del docente en el aula... ...de hecho esos roles especiales a detectarlos después de empezar a trabajar con esto... ¿no? ...de darte cuenta de que realmente hacías tú eso en el aula... ...que era coordinador... ...es el coordinador general, digamos el responsable de la asignatura... ...por llamarlo de alguna manera o compararlo con algo... ...coordinador de módulo, para no poner toda la carga en el coordinador... ...digamos que son los responsables de los módulos... ...el productor de contenido... Se encargan de producir cada una de las cápsulas, ahora hablaremos de ellas, los tutores, los dinamizadores y por último los evaluadores. Nosotros separamos cada uno de los roles, eso no quiere decir que la misma persona no pueda desempeñarlos todos. En un modelo económico la misma persona cobra por los roles que desempeña, no por... ...o se cuestiona o se calcula el tiempo en función de lo que desempeña en cada uno... ...con respecto a la producción de contenido... ...lo que nosotros llamamos un contenido, una cápsula... ...para nosotros es bastante complejo, tiene dos partes... ...la parte principal que aporta la información... ...y la parte complementaria... ...de forma que una cápsula está formada por un contenido... ...que proporciona información... Si es un vídeo, por ejemplo, dos minutos, a, dos minutos y medio a tres minutos, porque no se transmite más información con más tiempo. Luego hay que centrarse en el concepto. Luego les pedimos al productor de contenidos que además nos tiene que proporcionar un material adicional en forma de un documento de cinco a diez páginas, que generalmente se maqueta, los documentos no nos gustan, nos gusta más algo maquetado o algo más integrado en un entorno LMS. Eh, se le pide una serie de preguntas de autoevaluación y preguntas de evaluación, de forma que el propio participante puede evaluar su desempeño o su adquisición del conocimiento y volver a reintentarlo, y una parte de evaluación en el caso de que se necesite, eh, de que se necesite una evaluación final. Eh, cogemos esos módulos, los juntamos. Eh, cogemos esas cápsulas y las juntamos para componer un módulo, cogemos esos módulos y los juntamos para componer un MOOC UGM. Hay diversas fases en las que el coordinador tiene que participar, tiene que presentar una ficha preliminar en la cual evaluamos, de hecho se puede elevar hacia arriba por si resulta de interés, una ficha detallada, se planifica la producción, luego esto lleva un montón de meses de creación, la producción de contenido, la maquetación del propio MOOC, Posteriormente se integran los contenidos audiovisuales, aunque todo el mundo los tiene en mente durante el proceso. Se revisan los contenidos, se explota el MOOC, se produce un cierre, incluido el cierre económico para la gerencia y la evaluación. Nosotros tenemos una unidad de medida que es el crédito CTS, no para certificar, no para nada, sino para medir el tiempo que requerimos del participante para adquirir algo. En el cual, pues pensamos que un crédito CTS son 12 horas, 12 horas y media de participación. Un crédito equivale en nuestra iniciativa a dos semanas, es decir, a dos módulos, dos módulos suponen un crédito. Eh, como medida para el contenido, un módulo se compone no de forma estricta, pero sí de forma real Recomendada de cuatro cápsulas y un vídeo de presentación sobre los contenidos del módulo y las necesidades de la superación. Se calcula el tiempo de participación teniendo en cuenta el tiempo que el participante revisa el contenido y lo asimila. Hacemos una especie de estudio entre eh, los participantes con algún tipo de conocimiento previo y sin conocimiento previo y usamos una media, el tiempo de revisión del material complementario lo necesario para autoevaluar y para evaluar y a partir de ahí aplicamos todo esto que hemos descubierto en esto podéis ver lo que a mí me pedía la universidad porque decían ¿dónde está, ¿en qué nos estamos gastando el dinero? en la primera columna veréis que fue la época pre-2015 en la cual bueno, nos dieron dinero entre la Universidad de Granada el campus C de Biotic y además el patronato de la Alhambra y al final, bueno, pues no éramos muy capaces de decidir dónde había ido cada cosa, pero si veis tenemos unos costes incluso estimados en el propio equipo académico, es decir, el trabajo que hacen los académicos, sean docente o no, es necesario tenerlo en cuenta. Podéis ver que en las distintas versiones lo que es el equipo académico va baja bajando de producción en el sentido de que en realidad no se produce. Tú produces algo de muy alta calidad para usarlo una serie de años, no para empezar de nuevo desde cero cada una de las veces. Sin embargo, tutoría y dinamización, todo eso depende del número de participantes, al fin y al cabo. Podéis ver en la producción que los costes van disminuyendo, pero lo mismo que los costes del equipo técnico van incrementando. En el primer año toda la producción se hacía subcontratando una empresa de producción audiovisual. Llegó un momento en el que la universidad decía quizá me interese tener dos técnicos de producción audiovisual de alto nivel que produzcan para mí eso y otras cosas. En ese sentido fuimos un poco mejorando ¿no? veis que el de Lorca cambian los números de nuevo el MOOC de Federico García Lorca como podéis ver, Alhambra y Lorca son lo que llamamos MOOCs institucionales los MOOCs diferenciadores y sin embargo el de currículum 2.0 es un MOOC de propuesta docente aunque viene de un servicio de la universidad que es el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas que siempre se le llenan los cursos y quería llegar a mucha más gente incluida a gente que no fuera de la propia universidad ahora mismo sabemos cuánto nos cuesta, lo podemos estimar desde el principio, a veces nos pasa que nos quedamos cortos y tenemos un problema y si nos quedamos largos da igual, la universidad se queda con el resto del presupuesto, o sea que no hay problema en ese sentido. Ahí podéis ver las cifras, lo, la, lo mejor de nuestra iniciativa siempre ha sido desde el principio las cifras. Eh, cuando hemos visto, eh, cuando se empezó a mover todo esto, eh, era normalmente un 20% de finalización de los MOOCs, nosotros llegamos a tasas del 60%, superamos incluso las tasas del 60. Entendemos que eh, tenemos una atención constante de tutores, que se decía, no podemos atender a tanta gente, pues nosotros si tenemos por cada mil estudiantes hay que incrementar un número de tutores de forma obligatoria y un número de dinamizadores. Luego desde esa perspectiva digamos que eh, esta curva de atención, que siempre tenía una caída muy grande, pues conseguimos que fuera haciendo saltitos y esos saltitos coinciden con la entrada del dinamizador o de la dinamizadora en un momento determinado. Eh, si queréis más información, todo lo que hay está en la presentación y eh, dentro de la ponencia que se envió en un momento determinado y gracias. No, pues yo no le voy a dar las gracias a Karina ni a la Universidad de Arabuña por estar aquí. Voy a empezar por eso. Pues nada, pero más aparte, eh, comentarles que lo que voy a presentar yo es eh, eh, el informe sobre las titulaciones online y presentación de la universidad, un estudio recién que acabamos de terminar. Eh, Algunos de los datos ya la vicerectora los presentó esta mañana, entonces yo con más detalle los voy a explicar si sí, es verdad que me voy a dar un salto y directamente me voy a ir a las conclusiones para comentarlas porque ahí también hay datos entonces yo creo que va a ser así más rapidito y para todos ¿no? bueno, pues el, el título de la comunicación son las titulaciones online y de presenciales ¿no? de la Universidad de Laguna y nos centramos en dos estudios para hacer este informe, para sacar datos en el primer estudio lo que nos centramos es saber, para conocer hicimos, eh, nuestra intención era conocer qué recursos de comunicación síncrona se estaban utilizando en esas titulaciones online y semipresenciales y en un segundo estudio, análisis, eh, quisimos identificar o conocer aquellas características, aspectos didácticos de las aulas virtuales eh, que estaban utilizando esas titulaciones. Entonces en principio voy a presentarles los datos de ese primer estudio y después ya pasamos a las conclusiones. Eh, para que vean en este primer estudio que nos centramos en qué recursos sincrónicos se estaban utilizando o se están utilizando nos centramos en titulaciones presenciales que estaban usando el sistema de comunicación de videoconferencia Policon, en titulaciones interuniversitarias y titulaciones no presenciales eh, del curso académico 16-17 en total son 18 titulaciones y participan en esta primera parte del estudio doce. Se les pasó a los responsables, directores académicos, directoras o miembros del equipo de canal un cuestionario donde se les preguntó determinadas cuestiones que una de ellas, voy a ir presentando las cuestiones, eh, las dimensiones que se les plantearon, era la modalidad. Eh, del estudio de estas 12 titulaciones, seis son presenciales, cinco semipresenciales y una online. De forma detallada, más específica, de las seis presenciales, tres usaban el sistema de conferencia Policon y cinco de, de, de entre las eh, titulaciones presenciales y semipresenciales, cinco son interuniversitarias. Las gráficas que van a ver a continuación es simplemente como un aspecto gráfico de la presentación, pero no con la intención de que ustedes rescaten los datos, sino están en la parte superior. ¿vale? Bueno, porque algunos datos que no, no se visualizan bien, pero vamos, que no era la intención. Eh, los centros o sedes donde se imparten estas titulaciones. En la Universidad de Laguna, aparte de todas las facultades que tienen los diferentes campus, tenemos dos sedes, una en la Isla de la Palma y otra en el sur de Tenerife, que es la sede de Alemania se tuvo en cuenta eso. Entonces, por lo tanto, de las titulaciones que se imparten solo en facultades de la universidad, hay cuatro en el estudio. Eh, titulaciones que aparte de esas facultades también tienen sede en una DG o en La Palma, había eh, tres titulaciones. Y después, dentro de las titulaciones interuniversitarias, que tienen en colaboración con otras universidades, pues cinco titulaciones. Actividades que desarrollan en el aula virtual, según los responsables eh, de estas titulaciones. Como ven, como repositorio de contenido es el mayor porcentaje que nos encontramos. Después le sigue el envío de tareas, la presentación de contenido, desarrollo de contenido y actividades grupales. ¿vale? Les he puesto los datos, como ven la gráfica tiene muchos más alto, pero he querido rescatar datos que yo consideraba más relevantes. Ya aquí hay un dato importante que deberíamos que al menos yo me, me he centrado en él es en el desarrollo de contenidos que se presentan, se utilizan en el aula virtual para presentar contenido por lo que ahí ya puede haber un indicio de utilizar esos recursos de comunicación síncrona para poder presentar y desarrollar recursos de comunicación síncrona que nos hemos encontrado principalmente está el politón el sky y el chat del hangout, vale el chat del aula virtual le sigue el Hanau el adobe connect y después hay cuatro titulaciones que indican que no utilizan ningún sistema de comunicación síncrono. Vale. Les recuerdo que habían titulaciones interuniversitarias y una sola online, ¿vale? pero vamos, que la mayoría son semipresenciales. Y ya hay cuatro que dicen que no, no utilizan esto, estos medios. Para mí es un dato ya destacado y relevante. ¿Y qué actividades desarrollan a través de estos recursos, aquellas que han dicho si sí, lo utilizamos? Pues, en principio, para presentar contenido, eh, desarrollo de sesiones puntuales, para la tutoría, es lo que he llamado ciertas actividades, porque eh, tanto el desarrollo de actividades como el desarrollo de, de sesiones puntuales, la tutorización, tienen un 41% que han coincidido en el mismo porcentaje. Para exposiciones de trabajo, un 25%, otras actividades aparte de las que se les indicaba han señalado otras actividades y no plantean el 41% ¿vale? que es sobre 5 titulaciones de las 12 que no plantean ningún tipo de actividad a través de estos recursos y hay algunas que señalan estos recursos y después indican que no han desarrollado ninguna actividad pues estos serían los datos más relevantes de primer estudio ¿vale? donde quisimos mmm, señalar o conocer qué recursos síncronos estaban utilizando en el segundo estudio saber las características, estos aspectos didácticos que tienen las aulas virtuales que usan estas titulaciones en la muestra están pues, las aulas virtuales de las titulaciones participantes el total son 313 aulas virtuales en uso 227 ¿vale? que no todas eh, eh, han sido utilizadas y se analizaron de estos 227 40 aulas se hizo a través de la observación y, y la persona responsable eh, hizo esta observación con un técnico de la unidad de ciencia virtual por cierto, no lo comenté, pero soy miembro de la unidad de ciencia virtual de la, de la universidad ¿no? y Karina es nuestra directora por el puse UDV dirán ustedes ¿y quién es UDV? Pues la unidad de ciencia virtual de la universidad entonces, ahora lo que he hecho es que teniendo claro cuál es nuestra muestra y lo que queríamos hacer con este segundo estudio me voy directamente a las conclusiones porque las la he desarrollado con, por cada una de las dimensiones, aspectos, indicadores que se les preguntó o que se observó, ¿vale? que se observó una plantilla, una plantilla que se creó digital entonces, vamos directamente a las conclusiones la primera, en cuanto a la estructura y organización de las aulas virtuales, de estas titulaciones se han centrado principalmente la característica es cómo se utiliza como repositorio de contenido y para el envío de tareas el alumno accede y envía la tarea ¿Vale? es una de las primeras características conclusiones en el contenido se mantiene el contenido se mantiene ordenado y diferenciado por epígrafe normalmente para los títulos de epígrafe del aula virtual se usa el texto y un porcentaje usa también la imagen como dato relevante en este aspecto quería comentarle que hay mmm, 22 aulas de las 40 que no especifican qué, profesor, qué contenido imparte cada uno de los profesores. Es decir, en las aulas virtuales que hay más de un docente, formado por un equipo docente, hay 22 aulas, ah, 22 aulas que no especifican qué tema da cada uno de los profesores. Por lo que hemos interpretado que cuando no se indica queda cada uno de ellos es que solamente uno del equipo docente es el que está usando el la una virtual. virtual es una interpretación que se ha hecho rescatando ese dato porque si sí está como indicador quién es el que imparte ese temario y no se ha marcado, por lo que hemos llegado a esa conclusión. En relación a las actividades, el mayor porcentaje son las individuales. Muy de actividades grupales, en colaboración, utilizando el wiki y la base de datos. Entonces, principalmente he puesto actividades individuales. Entre las actividades que, que se utilizan, o que se realiza el tipo de actividad que se realiza más, son la entrega de trabajo, la resolución de práctica, casos prácticos, el envío de tareas. ¿vale? Y sobre todo ahora se está animando mucho a la utilización del cuestionario, era una herramienta que hace muchos años ni no se usaba y ahora... Que yo creo que supera, vamos, ha superado el foro y a la tarea la utilización ahora mismo del cuestionario entonces de las aulas virtuales no se propone ningún tipo de actividad ¿vale? y desde parte de, del técnico que ha hecho la observación hemos tenido una dificultad y es la siguiente eh, no se describe con detalle qué se pretende con la actividad, la finalidad, con lo que se recomienda desde el equipo técnico, que cuando se cumplimente la herramienta que va a desarrollar la actividad, se cumplimente la apartado de descripción, con objetivo, que se pretende, que no solo me va a facilitar a mí el trabajo si tuviera que observar las aulas virtuales, sino que para el alumno sería más comprensible saber qué tienen que hacer. Y lo dejo ahí, porque esto después lo <coughs> voy a ir desencadenando. En cuanto a la evaluación, el 50% de las titulaciones indica la persona responsable que se evalúa el estudiante y se ve reflejado en 14 aulas virtuales de las 40, ¿vale? la oración de la evaluación del eh, alumno. Aparte se evalúa eh, la, docencia, eh, eh, la docencia, el contenido de la materia, la asignatura, pero lo que no, no se ha encontrado nunca es que se evalúe el uso del aula virtual. Si hemos encontrado un cuestionario que dice, pues evalúa la docencia, el contenido, pero no se pregunta eh, pues, si es favorable el uso aula virtual, qué complicación ha tenido al lado, cómo ve el alumno, cómo lo ha valorado, eso no lo hemos encontrado. Y una nota que he puesto aquí es que el 50% de las titulaciones son no presenciales, recordándoles a ustedes que no se evalúa el uso del aula virtual, pero el 50% de las titulaciones son no presenciales. Cinco semi y una online. ¿No? <risa> ¿No? <risa> comunicación. <risa> Dentro de los recursos de comunicación, los más que se utilizan el foro, el chat y la videoconferencia del aula virtual. Dentro del foro y de los diferentes tipos de foros que hay, saben que, que utiliza la plataforma que estamos usando, es Moodle, ¿vale? <risa> el foro de novedades con un 71% y el foro de uso general con un 20% también se utiliza el foro para, como actividad de aprendizaje y también foro he encontrado uno o dos foros donde no, se modera por, no está moderado por el profesor, simplemente que es un foro social para el alumnado para que lo utilice entre ellos hay algunos pero uno o dos casos nada más y como dato a señalar, no se utiliza el foro en nueve de las aulas virtuales no se utiliza el foro se ha encontrado que muchas veces las aulas virtuales tienen foro, tienen tarea, pero cuando accedes a esa actividad está vacío, sin uso. Entonces se ha tenido que consultar, porque te puedes encontrar con cuatro o cinco foros y resulta que después no, tienen, no han sido usados, ni planteados, ni ningún tipo de actividad. Dando respuesta ya al objetivo del primer estudio, de es saber qué recursos de comunicación síncrona estábamos usando, pues está, el Policón, el Hanao, el Sky, la doy con esto. ¿Ya me están apurando? Pues no, ahora me tomo mi tiempo. Cuatro <risa> <risa> titulaciones y 24 aulas virtuales. Las sedes, en las titulaciones que usan sedes, usan preferentemente el Policón, ¿vale? En las titulaciones semipresenciales, <coughs> probablemente utilizan algún, algún sistema, tímidamente, pero lo usan. ¿eh? y entre de las titulaciones interuniversitarias no utilizan ningún sistema. Eh, es sorprendente, o analizando malos datos, vale, de forma cualitativa, vemos que cuando una titulación o una virtual usan el sistema de videoconferencia Policom o Adobe Connect, hacen un tipo de actividad determinado que son exposiciones y defensas de trabajo. ¿Vale? Entonces, normalmente titulación que usa el Adobe Connect, que usa el Policom, Llegan a hacer los trabajos de TFG, TFM, ¿vale? Lo, lo usan. Simplemente en esas titulaciones que usan estos sistemas. Y um, los responsables de las titulaciones, pues, eh, eh, valoran al 83% de que es satisfactorio el uso de, de estos recursos. ¿Vale? Dando respuesta al objetivo del segundo estudio, de cuáles son las características de las aulas virtuales de estas 12 titulaciones, el aula virtual se utiliza como repositorio. El docente es facil, facil, facilitador, transmisor del contenido. Ausente del el seguimiento y tutorización. ¿Vale? El estudiante es consultor del contenido. La comunicación es inexistente, poca fluidez, no hay dinamización. se puede deber a que 11 de las titulaciones, ¿vale? 11 de las 12 titulaciones tienen un carácter presencial. ¿Por qué digo esto? Porque eh, dentro del estudio estaban las titulaciones presenciales que usan Policon, entonces fueron puestas en la muestra por eso, por usar el sistema de nutrición Policon, pero después hay unas 5 o 6 titulaciones, ahora no lo recuerdo, semipresenciales. Y creo que la balanza se ha hecho en las titulaciones de semipresencialidad, se ha ido más hacia la presencialidad que hacia lo online. ¿Vale? Porque viendo las características de las aulas virtuales y toda la información y el uso de recursos que están utilizando, eh, eh, han tenido un uso muy tímido de esas herramientas que permiten llevar a cabo la educación online. Y por eso pienso que el origen de todo esto es que hay un carácter presencial ¿no? sobre las 12 titulaciones. Por último, lo primero sería el objetivo de los objetivos de estudio y lo último es objetivos sobre este estudio, eh, propuestas de futuro, de mejora, de seguir estudiando todo esto. Eh, triangulación de la metodología añadiríamos entrevistas al profesorado participando de la titulación porque lo que hemos hecho ahora es hacer un cuestionario y hacer observaciones pero consideramos que deberíamos incorporar entrevistas al profesorado incluso desde, desde hace un año se está pasando al profesorado de la universidad un cuestionario de autorreflexión es decir, una vez que termina el curso académico a todas las titulaciones online y el presencial se ha pasado un cuestionario donde el objetivo es que tú auto reflexiones, ¿qué has hecho durante este año? ¿Has usado estos recursos? ¿Qué tipo de actividad? ¿Has puesto la presentación? ¿Has hecho la presentación de cada tema? O sea, le le mandamos pautas para ver si auto Y dice, oye, pues yo no tengo la presentación, pues no he grabado un vídeo A ver, para que cada vez pues, tengan un, un mejor contenido en el aula Sobre la tutorización, pues tenemos una duda Queremos saber y tenemos que indagar sobre este tema porque hemos dicho que había una ausencia en el seguimiento y tutorización al alumno pero quizás la tutorización está en el whatsapp en el correo electrónico sí, y queremos saber dónde está esa tutorización ¿Vale? porque sí nos hemos encontrado casos que a lo mejor está la, la tutoría la hacen a través del whatsapp o del correo electrónico y no se refleja en, en las aulas virtuales otro aspecto es eh, respecto a la evaluación eh, ¿se evalúa el profesorado al contenido? ¿no se evalúa el uso del aula virtual? ¿tenemos que saber habrá aulas de coordinación en otros entornos del campo virtual donde desde ahí se plantea al alumnado que valore la docencia que, se le, que ha recibido? entonces queremos saber si hay aulas de coordinación porque nosotros en el campo virtual está dividido por diferentes entornos y normalmente nos solicitan aulas de coordinación en otro entorno, no en el institucional donde están las asignaturas, y puede ser que alguna de estas titulaciones eh, tengan un aula de coordinación en otro entorno y ahí estén planteando esa evaluación que por ahora es ausente. Un aspecto también a señalar que me gustaría indicar es que aquel docente innovador, el que ya utiliza todas las herramientas que han dicho los compañeros, las de esta mañana, ayer... Eh, utilizar, hacerle un seguimiento a ese profesor y que sea el modelo de otros compañeros. Creo que eh, tenemos identificado al profesorado que está ahí eh, en, en la línea, usando cada vez más herramientas. Pues hay que hacer un seguimiento a ese profesorado y que siga como modelo para nosotros, para que cada vez pues, vayamos a la calidad y a la mejora. Y por último, eh, el trabajo en equipo el especialista en tecnología o en docencia virtual, trabajar con el especialista del contenido, el profesor. Ustedes todos son especialistas de, de, de, de su materia, de lo que ustedes imparten. Creo que es fundamental para la mejora de estos diseños del aula virtual, de la docencia, de la enseñanza online, eh, eh, semipresencial, es trabajar con el experto. Sí, es verdad que a lo largo de la mañana se ha hablado de las competencias, es decir, la formación de profesorado y mejor competencia, más de que el profesor tenga competencia en estos temas. Pero yo creo que también en este momento, y centrándonos en la Universidad de La Laguna, ¿vale? Porque no lo voy a generalizar, hay que contar con especialistas y trabajar en equipo. Y yo creo que se puede sacar cada vez, pues, hacer las cosas de mejor calidad y, y, y ayudarnos unos y otros, ¿no? Por último, pues nada, eso, que en la Universidad de La Laguna está la unidad de docencia virtual, tiene los datos nuestros, les he puesto la dirección donde están los informes y estudios nuestros, donde se publican, en el repositorio Riu de la Universidad. Y una dirección directamente a la página de nuestros informes. Y nada. ¿Voy a estar de atrás? Dale para atrás. para atrás. Ya. Bueno, pues, buenas eh, tardes. Eh, nosotros venimos del País Vasco, de Mondragón Universitatea, de, de Mondragón. Y bueno, justo Karina se ha, se ha movido ahora, pero lo primero de todo queríamos agradecer que nos hubieran invitado a, a, estas, a estas jornadas porque llevamos cuatro meses sin ver el sol y lo hemos visto aquí. Entonces es eh, muy agradable el, el haber venido aquí. Bueno, eh, y creo que hablo en nombre de los tres. Eh, en principio, bueno, antes de entrar en lo que es eh, eh, el estudio que vamos a presentar mediante esta comunicación, eh, centrar un poco el tema. Eh, nosotros llevamos pues ya un tiempo largo, eh, utilizando plataformas online, eh, nuestros estudios eh, online y semipresencial en la universidad. Y desde un tiempo a esta parte tenemos eh, bueno, pues, eh, como uno de los objetivos de, de, de nuestras eh, investigaciones eh, el analizar eh, tanto los procesos de enseñanza como los procesos de aprendizaje eh, en esos entornos y en consecuencia en, en, eh, en los estudios online. Eh, para ello eh, hemos eh, bueno pues eh, hemos centrado eh, en nuestros análisis, en la analítica del aprendizaje recogiendo datos del, del propio entorno, entorno virtual. Eh, pero nos dábamos cuenta de que solo esos datos eh, en principio igual no eran suficientes para, para analizar de forma correcta eh, eh, el proceso de aprendizaje en principio. Del alumno. Entonces eh, estamos eh, mirando, indagando eh, cómo podemos eh, entender la experiencia de aprendizaje del alumno online para poder entender eh, cómo estudian los alumnos online, cómo son o cómo estudian y, en una posibilidad, eh, intentar conseguir patrones. Eh, definibles esos, de esos estudios, ¿no? entonces, eh, en principio eh, la comunicación eh, se centra eh, no tanto en, en saber o en entender esa experiencia vivencial del alumno, sino más bien de la recogida de datos eh, de la plataforma Moodle. Entonces eh, Bueno, pues eso ya en estos dos días se ha hablado eh, un montón de veces, cada vez hay más estudios online, cada vez hay más estudiantes que estudian online, por lo tanto, cada vez se generan más datos eh, en las plataformas online que se pueden analizar. Eh, y analizando o intentando analizar eh, esos datos, se pueden llegar a identificar patrones de comportamiento de ese proceso de aprendizaje. Eh, lo que sí es verdad es que, eh, luego hablaremos de la personalización, la propia personalización y la propia definición de los patrones eh, da la sensación que es, es un tema muy ambiguo, eh, es, es como la arena, es eh, bastante difícil de, de definir y de llegar a una, a una conclusión. Entonces, bueno. Dentro, de, dentro de, de nuestro estudio del estudio que vamos a presentar ahora, eh, eh, poníamos en marcha eh, un recomendador llamado así, eh, un recomendador, un módulo eh, específico dentro de Moodle que eh, recogiendo datos de antiguos alumnos que habían hecho ese mismo curso eh, semanalmente intentaba dar recomendaciones a los alumnos que estaban haciendo actualmente ese mismo, ese mismo curso. Eh, en principio utilizando eh, eh, eh, un algoritmo de eh, filtrado de contenidos para poder intentar llegar a, a identificar alumnos eh, de perfiles parecidos. Entonces, eh, bueno, entendíamos que los datos recabado, de, recabados de esa, de esa forma podrían ayudar, como hemos dicho al principio, a una mayor comprensión de, del proceso de aprendizaje, también del impacto del diseño de los propios cursos, eh, mayor oportunidad para responder a las circunstancias cambiantes, también hemos dicho al principio capacidad para detectar patrones y... Eh, intentar mejorar en la toma de decisiones, tanto de los alumnos, pero también de los docentes. Bueno, intentando definir, eh, de alguna forma, eh, eh, algunos conceptos, entendemos eh, eh, como personalización del aprendizaje, que ya se ha hablado bastante también estos días, en el conjunto de acciones que pueden ser adaptadas, a la experiencia de aprendizaje de un alumno y eh, el algoritmo que nosotros utilizábamos para crear ese módulo de Moodle que luego eh, lo integramos en la plataforma eh, utilizaba como hemos dicho antes eh, un modelo de filtrado de contenido según el uso que hacían eh, los alumnos de, de esa de, de los contenidos de, de dicho curso. No se ve muy bien, pero a la derecha abajo eh, hay una, bueno, un trocito de pantallazo de, de, de un ejemplo de recomendaciones que se le, se le hace a un alumno, pues según eh, lo que ha hecho un alumno eh, anteriormente en el mismo curso, ya que en principio. Eh, se entiende que ha llegado a buen, a buen puerto o que, o que ha realizado un buen trabajo. Al principio no he comentado, y, y hoy también se ha hablado de eso y ayer también, cuando se habla mucho, muchas veces cuando se habla de analíticas, eh, de aprendizaje, eh, hay veces que nos queremos centrar mucho en el posible fracaso eh, escolar o fracaso de los estudiantes. En principio ese no es nuestro objetivo. Eh, nuestro objetivo no es eh, saber quién va a terminar o quién no va a terminar eh, porque, bueno, normalmente eh, en este caso estamos utilizándolo en estudios reglados. Entonces, bueno. Eh, y sí nos interesa más el, el conocer eh, cuál es ese proceso sino, y no, no, tanto, no tanto el, el fracaso. Vale, eh, bueno, pues Este estudio, como ya eh, hemos comentado anteriormente, eh, tenía como objetivo explorar la percepción de los estudiantes y los docentes. Eh, en principio eh, queríamos ver las dos, las dos vertientes de, del estudio eh, dentro de la modalidad online de eh, dos grados de dos facultades de nuestra universidad. De, de las facultades de educación y de las facultades de ingeniería de Mondragona Universitatea, teniendo en cuenta las recomendaciones ofrecidas en, en ese entorno. Cambiamos de voz. Bien, como ha explicado Íñigo, el objetivo era el exploratorio. Y, y lo que queríamos hacer es poner voz a esos datos para poder comprender un poco más en profundidad lo que significaban esos datos, por una parte y por otra parte, lo que ello impactaba en los, en los alumnos y, y en la utilización pedagógica que podían hacer los profesores de los mismos. Entonces, eh, cuando realizamos este estudio, entre los dos grados de Educación y de Ingeniería, teníamos 322 estudiantes y 10 docentes que impartían sus diferentes asignaturas o sus diferentes módulos en, en, ambas, en ambos lados. Entonces, en total eran eh, ocho cursos y lo que hicimos es elegimos la mitad de los estudiantes al azar y a ellos se les ofrecieron las recomendaciones. Al resto de los estudiantes no se les ofrecieron recomendaciones. Cuando comenzamos con el, con el estudio eh, decidimos hacer un pre-post-test con los eh, alumnos bueno, de cuestionarios, pero luego eh, creímos que era importante también recoger la voz de los docentes para poder elaborar o para poder ayudarles a la utilización pedagógica de esas recomendaciones o de esos reportes que recogíamos en otras ediciones de los cursos. Entonces, como he mencionado, teníamos en nuestros participantes los estudiantes y eh, las entrevistas eh, semiestructuradas que hicimos con los, con los docentes. En cuanto a los resultados, si no hemos traído todo, sino dos eh, preguntitas de los estudiantes y alguna cita de los docentes, en los cuestionarios vimos que en el PRE, ya sin saber muy bien lo que eran, porque eh, cuando les explicábamos lo que queríamos hacer, les mandábamos un mensaje eh, por eh, nosotros y luego los tutores también les explicaban a los alumnos qué es lo que queríamos hacer, le, eh, les mandábamos el cuestionario y sin saber exactamente lo que era un recomendador ni nada, ellos consideraban que era muy importante y, o que era, muy, que era importante, entonces ya tenían esa predisposición de sí sí si me va a ayudar o si creéis que es algo importante eh, estoy dispuesto a, a, a recoger esas recomendaciones. Eh, en el caso y aquí lo mismo, Decíamos ¿no? ese deseo de recibir cosas sin, sin realmente saber saber lo que era. Luego veremos lo que lo que pasa al final. Este año hemos seguido eh, poniendo en marcha el recomendador en este caso solo con los alumnos de Educación, porque los dos venimos de la Facultad de Educación y ha pasado exactamente lo mismo. No sé lo que quiere decir, pero sí que quiero recibir cosas de esas si vosotros creéis que me va a ayudar. Entonces sí que partimos de una actitud bastante positiva y bastante abierta hacia esos nuevos recursos o esas nuevas opciones que, que puedan ofrecernos las tecnologías. En cuanto a las entrevistas, que realizamos con los profesores, como vemos, 8 de, 10, eh, de los 10 profesores que participaron en las entrevistas semiestructuradas, eh, fueron 6 eh, profesores de la Facultad de Humanidades y 4 de Ingeniería, eh, consideraron que eran muy útiles para guiar el proceso de aprendizaje de los eh, estudiantes y más sabiendo que esas recomendaciones venían del seguimiento que se habían hecho a sus padres, entonces eh, creían los profesores que para los alumnos sentir que no las recomendaciones que un profesor te está diciendo, haz eso, sino que se basan en la experiencia previa de sus iguales, era de mayor importancia que de los profesores, entonces eh, ellos consideraban también que es importante identificar esos momentos particulares porque lo que nosotros hicimos era ofrecer recomendaciones semanales, como ha dicho Inigo, durante cinco semanas. Entonces los profesores una vez pasado el proceso decían igual tenemos que identificar cuál es el proceso, sabiendo que sería difícil porque cada alumno en estos estudios lleva su ritmo, tiene su estilo de aprendizaje, entonces es bastante difícil eh, buscar los patrones en ese sentido también, pero si pudiésemos acercarnos un poco más a ello sería de gran ayuda y ello eh, ofrecería a los estudiantes un, un espacio mucho más significativo para su proceso de aprendizaje y, eh, y estaríamos acercándonos un poco, todavía muy lejos, a esa personalización que, que esperamos conseguir. En cuanto al post eh, esto lo realizaron solo los alumnos que eh, recogieron las recomendaciones y decían que eh, las recomendaciones eran de gran utilidad para autorregular su proceso de aprendizaje. No era solo para eh, seguir las, las opciones, sino que les daba también pie a autorregularse ellos mismos. Y obviamente el 100% de los alumnos querían seguir eh, recibiendo esas recomendaciones. Preguntamos también por la calidad, y por la cantidad y la frecuencia. Ofrecimos tres recomendaciones y, y la frecuencia era cada semana. Ellos estaban de acuerdo, nosotros tenemos nuestras dudas, entonces seguiremos trabajando en este aspecto y ya, como nos queda un minuto, y digo para acabar, cerrará eh, esta sesión con las conclusiones y las líneas futuras. Bien, bueno, pues como conclusiones, eh, eh, tanto los estudiantes como los docentes valoraron eh, positivamente las recomendaciones eh, para guiar su proceso de aprendizaje. Eh, para complementar lo que ha dicho Nagore antes, eh, es verdad que tenemos unos alumnos con un perfil muy abierto, muy abierto, eh, que en principio están predispuestos a entrar en temas que no controlan y lo que comentaba ella, eh, este año lo hemos vuelto a poner en marcha y eh, nos responden a los correos eh, con la sensación de que no entienden del todo, eh, como antes ha dicho Nagore, eh, ese pre-correo eh, explicándoles qué es el recomendador, pero dicen que cheque en blanco, ningún problema. ¿no? Entonces eso para nosotros es muy importante. Eh, como segunda conclusión, eh, a nivel de los docentes, sí salió el tema de la formación eh, eh, el algoritmo, el algoritmo que, que genera las recomendaciones o el recomendador trabaja mucho con el libro de calificaciones de Moodle, eh, es, una, es, bueno, es un área o un servicio o eh, una herramienta de Moodle eh, que para algunos profesores nuestros se hace un poquito difícil, compleja, y eh, decían que, que, que necesitaban una formación específica en, en ese tema. ¿no? Eh, yo, eh, enlazando con un tema que se ha hablado a la mañana bastante y que a mí me ha hecho pensar también bastante, es eh, en la necesidad de, que decía Manuel Área, en la necesidad de formar. En competencia docente a un profesor que ha podido ser muy competente eh, a nivel de docencia en la modalidad presencial a la modalidad online. Creo que eso hay que darle una vuelta importante. Entonces, bueno, se podría complementar con, con este tipo de formaciones. Y también eh, comentaban eh, como conclusión. Eh, la importancia de la personalización para poder entender mejor o incluso para mejorar la calidad del proceso en sí, del proceso de aprendizaje en sí. Y bueno, pues como futuras líneas de investigación, eh, ahí aparece la palabra pre precisión, eh, estamos empezando, eh, el tema del recomendador ha sido el inicio de, y ahora Junto con el recomendador eh, estamos intentando darle a, a intentar eh, ir creando o definiendo una herramienta que nos pueda decir algo de, de la experiencia que hablábamos antes. Estamos intentando, tanto metodológicamente como prácticamente, intentar diseñar o definir una herramienta que, que recoja lo que es la experiencia vivencial del alumno. Sí, eh, para hacer eso nos basamos en metodologías que venían del diseño y de la experiencia del producto y así, y hemos visto que realmente no funciona para medir este tipo de experiencias. Entonces estamos intentando crear eh, nuevos instrumentos, nuevas eh, metodologías que nos ayuden realmente a entender qué es lo que pasa en estos conceptos de aprendizaje para poder mejorar y así formar a nuestros docentes también en ello. ¿no? Que seguramente estos estudiantes de grado hoy en día acabarán, muchos de ellos, siendo docentes en línea. Entonces sí que tenemos que seguir intelectuando en esos procesos de enseñanza y aprendizaje virtual. Y bueno... Y eso. Y...